¿Qué pasa, chavales? Estamos en Ibiza. Yeah, papi. Y acaba de llegar nuestro ride. ¿Cómo Josh Wayne. ¿Qué ¿Qué <risa> Servicio de taxi. de taxi. Express. ¿qué pasó mi niño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué ¿Estamos, tío? Qué guapa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estáis muy petados o qué? No, que va con ganas, tío. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Cómo ¿Cómo va? Estamos muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Good morning. Qué bonito. ¿Qué tal? Ya cabrón, tío. esto. Las sábanas. Ah, las sábanas bien marcadas, tío. Aquí está Mikel que dice que, que se hace cuatro piscinas. Queremos pasta en la mesa. Que el récord está... de piscinas buceando en la casa dicen que son dos. Yo creo que lo puedo duplicar. Son cuatro, seguro Mikel. Vas a poner pasta en la mesa por cuatro. Por lo menos, por lo menos un euro. ¡Ja! Mírala. Mira, mira, mira, mira bien. Y hace una apuesta con Joan. Mira. No, cuatro. Eh. ¿Sí? ¿Cuántas? Tres seguro, pero a tres ya no quiere apostar. Tres no, apuestas, ¿no, tío? no tío. animal ah, Yo de tres digo ¿Tres que... No soy sí, muy animal, eh. Tanta verdura, tío. Estoy hecho un animal. ¿Vas a calentar o no, Miquel? Creo que voy de una por tres. Y a ver qué pasa. Quieren traer un nuevo récord a la 2Js Villa. ¿Esto ha sido visto antes? Nunca. Récord 2. No lo estoy viendo muy eficiente, eh. No, entonces ni de coña, que hace cuatro. La ha liado ya. Haya perdido segundos. Atención, Miquel lleva una piscina y media. Va por el récord. Sí. A ver, a ver cuánto quiere hacer. Se da la vuelta. No te creo. Atención que llega a las 2 y media Va para eh Dios Ha mirado para arriba ya Va mirando para arriba, eh Ya está, a tres, yo creo uh. 4 no, eh Recién despertado Desde Granullers Atención, Joan. La hace en diagonal para más dificultad. Sí, sí, sí. sí. <risa> Toto, tú, tú, que sea la vuelta, que Joan va a superar el récord, Miquel. Venga. ¡Vamos! ¡Socorrista! Una y media, ¿eh? Y en diagonal, bro. Ojo que habría que calcular cuántos metros has hecho. <risa> Nos vamos en barco lo no, del pene no por faltar Estoy atento, estoy Arte, ¿cómo se llama? Lo que hacían los... Arte rupestre. Nuevas no, pinturas rupestres en el coche. 2J's Car. Eh, pues pero sí que sitio, todo eh. Todo. Poca broma. Bueno, le voy a dar unos casos de conducir a Alex. Que el año pasado ya le pinté la cara en los cars, pero ahora voy a ser con el coche, ¿verdad? <risa> sí. Ah, no, You're talking too much, bro. No. ¡Cállate! ahí hey. ¡Oh! Gracias al Señor por la comida. A ver, ver, ver, ver. ver si no te preparado, preparado, Bueno, sobre todo gracias al Señor por la comida, por bendecirnos la mesa hoy. ¡Qué eh, señor! Nuestro señor. Eh, sobre todo gracias a todos los que estáis aquí. Gracias por invitarnos, Irina a mí. Gracias por el tour en barco hoy. Gracias por la casa Por el ventilador Por el ventilador Muy humilde Y, eh, y eso, muy rico todo 100% vegano Y la verdad es que no, no pensaba que iba a decir esto, pero es, está rico ¿Dónde vamos? A hacer una excursión Ruta a unos 45 grados bajo el sol yeah, yeah. Me han dicho que es una hora caminando Bajo este sol, sí, ahora sí. todo No es para atrás yeah, yeah. Ahí bueno, hostia, joder, me he hecho en el coquis Lo hacíamos a la patacoja, joder Siempre, siempre con el calzado adecuado Vamos a probar un nuevo producto, es de, Lilo, ¿es de, producto de Eura, El no, en Lilo, primicia. No, ¿Unos cuantos? septiembre? ¡Septiembre! Bueno, puede que uno de los ¿Quién dos sabe, antes. ¿Quién sabe? Pero bueno, nada, que es un día súper especial porque estáis a punto de probar algo que llevamos muchísimos meses ahí dándole fuerte, algo que nos ha pedido muchísima gente. La verdad es que estamos muy contentos, o sea, yo soy muy pesado en i+d y a veces digo ¡Uy, esto no está al cien Pero esto... Bueno, ya me diréis. Que quiero decir que, o sea, es súper especial que estemos invitados aquí y que es súper guay ver como tanta gente joven se une y hace cosas para cambiar el mundo, ¿no? Que muchas veces se dice esta frase de los jóvenes, no sé qué, o los influencers están ahí haciendo cositas y haciéndose fotos, ¡hostia! <risa> hacéis mucho más, también os hacéis fotos también. y también nos vestimos de mujer, <risa> pero o sea, también, y también amigos, trabajamos nominarias. y cambiamos el mundo. Vamos, así que vamos. <risa> <¡Bravo>! uh! <risa> <risa> <risa> Depende de pero, pero, ¿no si dices ver? que no. A los no, no a muy muy conseguido, ¿eh? Muy heavy. Bueno, es que... ¿eh? A ver quién se cree que no está comiendo carne, ¿sabes? Es, es, es ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? la, verdad la verdad es muy ¿verdad? La primera la primera que he mordido. Para los que preguntáis por la dieta, la es pasada en euro. <tose> Estamos en el puto paraíso y lo exprimimos al máximo, acabamos de comer. Venimos a mi parte preferida de la casa, para bajar la comida. Papá, dale papá. ¿Qué estás pensando? Voy a hacer un doble mortal. <risa>